En el marco de la celebración del 12 de diciembre, en el municipio de Mixquiahuala, la Unión de Locatarios del Mercado Municipal llevaron a cabo su tradicional novena en honor a Santa María de Guadalupe, con una celebración eucarística en el Templo Central, oficiada por el párroco Raúl Serrano Espinosa. En esta fiesta de Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, por todas las familias de nuestra parroquia, de manera especial por todos los niños, por los adolescentes y por los jóvenes, por todos los enfermos, para que María Santísima les dé fortaleza en su dolor. En aquel tiempo Jesús dijo vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera Estamos en este día 11 de diciembre, día en que no hubo apariciones de la Virgen en el Tepeyac. Hemos venido comentando durante las vísperas, como se tiene cada año, la visita de la imagen en cada una de las capillas. El año pasado, si no mal recuerdo, meditamos el documento del Nican Mopo, la historia que nos narra las apariciones. ¿Cómo fue aquel encuentro de Juan Diego con la Virgen? El diálogo entre ellos dos, lo que la Virgen le pedía, lo que Juan Diego hizo Toda esta narración de aquel año 1531, sábado 9 de diciembre, domingo 10 de diciembre Lunes 11 de diciembre, que no hubo apariciones, hasta el martes 12 de diciembre de 1531 este maravilloso milagro y durante este, en esta ocasión estas vísperas de este año 2019 he querido compartir con quienes participaron en la misa de cada día las virtudes de María conocerla más lamentablemente la gran mayoría de católicos también son guadalajuanos y no digo lamentablemente que sean guadalajuanos sino no conocemos a la Virgen si yo ahorita les, con, les pregunto detalles ¿qué le dijo la Virgen a Juan Diego porque no hubo apariciones el día lunes 10 perdón, lunes 11 de diciembre estos detalles la gran mayoría no lo conocen a veces nos damos a las costumbres y tradiciones de solamente la imagen de la Virgen y ya. He venido también comentando con mucha frecuencia esta hermosa expresión de Juan Pablo II, del Papa San Juan Pablo II. El verdadero amor a la Virgen no consiste en un vano y estéril sentimentalismo. Eso nos lo dijo a los mexicanos muchas veces porque nos quedamos en la fiesta, en el jolgorio y qué bonito y hubo comida y hubo música y flores y nos quedamos en lo superficial, pero no calamos en lo más importante, el verdadero amor a la Virgen, decía el Papa, no está en un vano y estéril sentimentalismo, sino principalmente en la imitación de sus por eso hemos querido meditar en estas virtudes durante este año, en las vísperas hemos hablado de la humildad de María de la fidelidad de María de la obediencia de María de la fe de María de estas virtudes que hicieron de ella lo que ahora es una mujer extraordinaria María no es Dios María no hace milagros María no es el centro de nuestra fe ella a Jesús, porque Cristo, Él sí es el centro de nuestra fe, Él sí es Dios, Él sí es el Todopoderoso, María no. María simplemente fue una criatura maravillosa, extraordinaria, que Dios la protegió, digamos, y le dio ese privilegio de nacer, incluso sin el pecado original, imagen que veneramos aquí en este altar, la purísima concepción de María. Que el pecado original, no, ni siquiera por ella pasó, ni siquiera el pecado original, mucho menos pecados personales, mucho menos, ni leves ni graves, más aún, ni siquiera imperfecciones humanas, así Dios la quiso. ¿Por qué? Porque ella sería la madre del Salvador, por los méritos de su Hijo, Dios les, le concedió todas esas gracias, todos esos privilegios. Pero como les decía, lo más grande de María no es ser la madre del Salvador. Lo más grande de María es haberle sido a Dios fiel. Esa es la grandeza de María. Su fidelidad, su amor y su obediencia a Dios. Un acto de fe y amor que les permite reforzar los lazos de hermandad y unión, así como dar gracias por los dones recibidos durante el año, a fin de brindar la atención y servicio que sus clientes merecen. incluir la ceremonia religiosa, religiosa pues por las principales calles de este municipio en ese mañana en el que dará salida otro amor y así en ese momento a la imagen de la Virgen de Guadalajara y en este momento que si tienen ellos arribando aquí prácticamente se colocará la imagen no, no, no, no. nombre? Eh, buenas, soy Fiano Pérez soy una de las Vida del Mercado Municipal eh, les damos las gracias por este por habernos acompañado de gracias, un año más. Estamos contentos todos los locatarios por este evento que cada año estamos llevando a cabo. Dar gracias a Dios, a la Virgen, por un año más, por nuestras ventas, por nuestros clientes, por nuestro trabajo y sobre todo pedirle a la Virgen una vez más mucha salud. Mucho trabajo, mucha clientela, muchas ventas y sobre todo bendiciones. Y suerte. Platíquenos un momento de la historia que ustedes vienen llevando año con año sobre esta tradición aquí en el mercado. Mire, la mayoría de los locatarios tenemos ya más de 50 años trabajando aquí. El mercado se inició con un comiso en ese tiempo de nuestros padres, nuestros padres que se fueron, se fueron pagando los donatarios a partir del 59-60 se hizo el mercado municipal ahora lo trabaja la residencia y nosotros Aparentemente estamos subsidiados por presidencia municipal, porque en sí los locatarios son los que hicieron el mercado. No lo hizo el municipio, lo hizo el mercado. Y pues estamos aquí como cada año. Tenemos dos eventos al año, que es el Novenario de la Virgen y el aniversario que es el 2 de enero. Para esto los invitamos el próximo. Es, lo van a hacer ahora, 3, el 3, próximo 3 de enero. Vamos a hacer principalmente una misa para dar gracias, de asumir gracias. Y posteriormente, en, en la tarde, una como y un baño. El tiempo que ustedes llevan eh, realizando estas actividades, ¿ha habido algún sentimiento allá, algo que represente más allá de todo esto, eh, de que la Virgen eh, cumpla? A, una realidad de alguno de ustedes, haya cumplido algún sueño. Pues yo creo que de todos, yo creo que de todos, porque recibimos salud, bendiciones y trabajo, que es por lo que estamos aquí. Aquí somos una familia, eh, es una asociación debidamente registrada al tributario público, eh, por lo tanto hay una directiva que es la que se encarga. De, de llevar a cabo eh, todos los eventos, todas las cooperaciones y todo el mercado. Y las bendiciones a lo mejor eh, son particulares, a lo mejor no lo decimos abiertamente, pero creo, que yo, creo yo que todos y cada uno de nosotros lo hacemos decir la hemos recibido, por eso es que mire estamos aquí, agradeciéndole a toda nuestra clientela el hecho de acompañarnos en las buenas y en las malas. Así es. Y además, señor Luis, este, platíquenos, precisamente una vez que concluyó la ceremonia religiosa y el pequeño recorrido que se realizó aquí en el primer cuadro del ayuntamiento, pues hoy tienen aquí concentrada a varias gente, disfrutando con ellos, conviviendo con varios alimentos. Claro, siempre cada año compartimos el pan y la sal con nuestros clientes, les damos la bienvenida y esperamos que asistan aquí a su mercado, que es de todos ustedes, y a festejar aquí, a convivir en la fiesta. ¿Qué es lo que en este momento se les está eh, conviviendo a ellos? ¿Qué se les reparte? Pues el pan y la sal, te le doy un agradecimiento a nuestra clientela más que nada, eh, todo el año asiste aquí con nosotros y les vuelvo a repetir. Porque no en esta fiesta de la Virgencita, pues, estar aquí conviviendo con nuestra gente. Así es, pues muchísimas gracias, pásenla muy bien, muy buenas noches, hasta pronto.